bueno ya vemos en la víspera también de san bernabé que siguen todos los días y actos muy bonitos y hoy vamos a hablar también con el señor martín que es representante también el jefe de la policía local que nos va a hablar en este día y que como está te ha, transcurriendo te ha la, la feria yo creo que no he escuchado ninguna queja no sé qué vosotros que vosotros lo habéis vivido más de dentro eh, ¿Cómo está yendo todos estos días muy buenos días. Señor. buenos días bueno pues está transcurriendo dentro de lo normal siempre hay alguna cosita no siempre en la en las fechas en que estamos, en la feria, siempre hay alguno que se toma alguna copa de más y no, y no sabe beberla pero que por lo normal está transcurriendo dentro de lo que se espera, porque el operativo está montado para atender la afluencia de público que, que está habiendo y en principio está discurriendo todo dentro de lo normal y dentro de lo esperado, que eso es lo bueno. Y se si los tres cuerpos, ¿no? La Policía Local, la Nacional, la Guardia Civil, que están de aniversario también, la Benemenita. Sí, están en su 175 aniversario y el Ayuntamiento de Marbella, el pueblo de Marbella, pues ha, ha entendido ha reconocer la labor que viene haciendo ...no solo hoy sino desde hace bastante tiempo... En, ...en bien de la seguridad del municipio ¿no?... ...entonces un, un reconocimiento que es de agradecer... ...y, y así lo han dicho... Y que, ...y que bueno y que demuestra la buena cordialidad que existe... ...entre todas las cuerpas... ...todos la, los cuerpos que intervenimos dentro del término municipal. Bueno ya dijo usted en rueda de prensa... ...que se había puesto pues mucho dispositivo de seguridad... ...incluso se había ampliado lo que es el cuerpo... ...para que hubiese más personas pendientes de la seguridad ¿no?... ...de todos los que vienen a la feria... Sí, llegando la feria u otro evento, en este caso la feria, se, han hecho, se ha hecho un servicio distribuido en cuatro, en cuatro turnos distintos, tres para el turno de feria y una parte que cubre las 24 horas del día las necesidades del municipio. O sea que tenemos dimensionada la plantilla para que ocurra una feria y una fiesta por lo más normal y lo más tranquila posible. Estamos moviendo en orden a 100, 105 policías diarios para, para atender todas las necesidades del municipio y la feria de vigilancia que creo que hay gente que no se entera que les roban y ahí están las cámaras para dar fe de ellos por suerte no está habiendo muchos incidentes en ese sentido pero es cierto están ahí las cámaras que en el caso de que hagan falta pues, pues las tenemos a disposición de toda persona que lo necesite y para nosotros mismos y además este año con la peculiaridad de que hemos mejorado la calidad de la imagen que tienen de la captación de la imagen entonces ahora mucho una herramienta más útil para nuestro trabajo ganadería del patrón, así que también os veremos en ese desfile, como estáis todos los días y cada año. Sí, tenemos la cívico-religiosa por la mañana a las 10 y después a las 12 la San Bernabé, o sea, el procesamiento de San Bernabé, o sea que sí, que ahí estaremos. Enhorabuena. Enhorabuena por vuestro trabajo, vuestra labor, y nos vemos estos días que queda mucho y todos los días aquí estáis velando siempre por la seguridad de todos, no solamente en la feria, sino todos los días. Enhorabuena Gracias. por vuestro trabajo. Gracias a vosotros y por, por el reconocimiento, evidentemente. Gracias.